Amigos estilócratas, ¿ustedes saben por qué los países asiáticos están controlando mejor el COVID-19? Tanto Corea del Sur, como Japón y China han mostrado mejor eficacia, ¿es acaso por estrategia del gobierno, o por cómo son sus ciudadanos, o quizás es por el tipo de filosofía oriental diferente a la filosofía occidental? Les dejamos este nuevo video de Cliché, filosofía oriental y occidental versus coronavirus. Por favor, no se lo pierdan y suscríbanse a Cliché. Ahí abajo les dejo el link.